Frailin José Jiménez es el joven que resultó herido de una pedrada en la pierna en medio de discusión durante hecho registrado en la comunidad Pontón en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra su versión de lo sucedido. Yo salí de. Estaba con el patrón mío, estaba cocinando y llegué a mi casa. Para el montón que le voy a entrar para adentro. Y le llevé cena a la mujer mía y al hijo mío. Y un muchacho me comenzó a bocear y me tiró una pedra, me dio a la casa, y después le dije, ah, pues tú eres un hombre, si tú eres un hombre, espérame ahí, Se me mandó, se metió a lo oscuro, cuando yo le caí atrás, el hermano es uno de los dos, me mandó una piedra y me apretó el pie, yo lo conozco los dos. ¿Cómo le llaman? Uno le llaman hoy Jorge, otro le se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta localidad. En las próximas horas será sometido a una cirugía en su pierna izquierda. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.